Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo video Y pues miren, ahorita vamos pasando un puente Un puente de madera Que a mucha gente le gusta hacer esto, Paul ¿eh? Brincar Le gusta brincar o menearlo así O menearlo así de no que nada ese equilibrio. Exacto. Aquí los vallartos ya estamos acostumbrados al movimiento. <ríe> pero fíjate que los turistas. Quiero tumbarte, Pau. No, este... Se agarran hasta aquí Ajá. porque no pueden avanzar. Exacto. Y pues mira, aquí está el río Cuale y ahorita vamos rumbo a la isla del río Cuale, que vamos entrando. Pues aquí realmente cuando vienes a Puerto Vallarta vienes a hacer ejercicio. Sí, aquí lo que más manda son los escalones. Para tener una muy buena vista debes de venir a explorar y venir a caminar mucho. Vallarta está hecho para caminar, no para andar en carro, Ajá, como sí, flojo. Sí, porque en carro nomás conoces lo que es la zona céntrica y... Pues, pues, no conoces mucho de lo que realmente es Vallarta Yo allá a fondo veo máquinas Es que ahorita están reconstruyendo el puente de cemento Que tumbó el huracán Y pues allá están, mira Están, están haciendo las columnas Pues ahorita tuvieron que bloquear aquí el río y todo para De hecho poder. parece hasta calle, ¿verdad Mario? Sí, parece calle y realmente no es calle, es río, río ajá. Realmente viene de este lado Pero tuvieron que bloquearlo para poder trabajar ¿Quieres sudar Mario? No ¿No no quieres sudar? No, yo ya sudé Vamos a proponer un reto De no sé nada A ver quién sube más rápido a estas escaleras <risa> ¿Vamos? sube <risa> no, Es que ya bajé y subí Paul pero Vamos abajo Mario Dale güey pues. Va a ser desde el primer escalón hasta el final, hasta arriba Vamos a esperar que se vacíe porque fíjense que se vacía rápido Porque no está concurrida esta parte ya que es muy cansada Va a ser puro bajito, no se valen la, las verdes esas sí, que están ahí bien. eh. Esas no se valen Ok, está Va a bien. ser por los escalones de cemento Sí, por, por los grises por los Ajá, que grises. exacto, para que... Por eso estamos esperando que se vacíe la, las fileras más que nada. Bueno Paul ya okay. vamos a iniciar este reto, La vamos a ver, ¿eh? ¿Eh? No, sí, hasta el final. Una... Para que se el cronómetro. Dos. Tres. Vámonos. Ahí está el cronómetro, ahí se va a ver el tiempo. No, no, no, no. <ríe> Casi un minuto, 10 segundos para el minuto, 10 segundos para el minuto, <risa> listo, 54 segundos Es que desantear porque están bien raras, están muy planas las 54 caderas. segundos hiciste va casi un minuto Exacto Buen ejercicio Mario, <risa> hay que venir cada mañana a hacerlo <risa> Hacer lo mismo diario, ¿verdad? para pero que, varias veces Para ¿verdad? ver si no va a tener músculos, pa' en las piernas Exacto <risa> Y pues bueno, toca mi turno Va Mario, vas ¿Ya viste qué chida pintura? Un jaguar, es que no, no les hemos comentado, Mario. Aquí se llama la isla de Río, Cuál, ya la conocen. Pero, Pero esa es otra parte, es cultura aquí. Es el centro cultural del jaguar, Ahí están, mire. Es un, aquí, hay un, aquí hacen shows culturales, hacen baterías. Sí, hacen sí. obras de teatro. Ah, también no. enseñan, hay muchos maestros que enseñan batería, dan clases. Batería. Ajá, dan clases, dan clases. De, de pintura, de piano, de batería, ah, relacionado de cultura. Vamos a empezar, Mario. No Una, dos, tres. Corre, corre, corre, corre, corre. Me ganó, me va a ganar creo que por 10 segundos. Las últimas, de hasta las últimas. Oh, 43 segundos si ¿Sí me ganaste Mario Mira, te destantea aquí verdad al final ya viene uno y como que cansado y destantea de como están muy cortitas no le calculas por 10 segundos si es lo que les comentaba que si me ganaste por 10 segundos Mario y pues bueno Mario hay que seguir el camino cuando logras subir al final de esta escalera tienes una hermosa vista la verdad ah, sí, hacia el cerro claro. y pues ahorita se las vamos a enseñar miren sí, me gusta. Luego esta calle Mario enseñales que es muy rústica Es muy pues mexicana Dijéramos Son callejones, callejoncitos ¿Ah? Es como se me afiguras al callejón del beso ¿Qué? ¿Quieres un beso o qué? Un besito ah. Pues Paul ya llegamos al lugar Que no les ah, hemos mostrado A todos los suscriptores <risa> Es un icono reconocido también de Puerto Vallarta ah, No más que no No lo habíamos hecho Vamos a contar la escalera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 13 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, escaleras y ya sí. se ve la vista bien padre aquí. Mira. Aquí como para un video así, así Mario. <ríe> un video musical, aunque te <ríe> ves negro ahí, Paul, por, <ríe> por... <ríe> por la contraluz. Mario. Exacto. Ahora, contar atrás una, dos, tres, cuatro. Ahí lo tienes. 10, 11, 7, 18 escalones, Paul bueno Y que otra rejas, vista. Y no tan pero a las rejas. <risa> no ven, acá hay no, Ok, Paul. Ah, ok, tenemos otra hermosa vista. Y más escaleras, Paul. Bueno, Mario, acabo de ver que hay más todavía para subir al faro. Sí, ¿Vamos? y pues ahorita les vamos a mostrar. Vamos a subir allá arriba a ver cómo se ve la vista. Son más escaleras. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ¡Ah! ¡Oh, Mariana. ¡31! ¡Oh, Mario! En, ¿En total cuántas son? ¡31! ¡No, <ríe> de de abajo, ¡Ah! ¡No conté, Mario! Yo también no conté, la verdad no sé. ¡Oh, wow! ¡Qué chulada de vista por las fotos, Paul! Me sí, la de vista de aquí porque aquí no han visto la vista. ¡Es diferente! A ver, negros ahí, pero esta es la, la verdadera toma que tenemos aquí atrás de nosotros. Es la, la hermosa vista que tenemos nosotros, justamente a dos cuadras del malecón. Si queda más cerca, ahí que está como abajo. Es subida, son escaleras, se sienten como que si fueran unas cuatro cuadras. Y pues ahorita estamos en altura. Y pues este faro también es muy reconocido aquí en Puerto Vallarta, la verdad. Nomás que no se los habíamos mostrado porque se nos había olvidado. Pues bien, Paul, ya nos vamos del faro. Adiós, ya, faro. Ahora sí. Faro, ya nos vamos a despedir del Faro y vamos a los faros y miradores de Puerto Vallarta Y vamos hacia el malecón Bien Mario, ya llegamos al malecón Paul, ya todo el tiempo que he pasado por el malecón desde pequeño He mirado estas piedras y Ajá, tengo dudas ahí, bueno. De cómo lo haces, si la pegan con silicón, con cola loca ¿no? <risa> Es Sin que no son idea. piedras muy bien equilibradas Ahorita van a ver pues si son bastantes Enséñenles, Paul, y queremos mostrarles esto No sé, pero tenemos que intentar porque hay unas que están bien, bien equilibradas y muy, muy, muy exageradas como aquella. Mira, vamos a ver aquella. Oh. Esas, a ver, dime, explícame eso, cómo lo hacen? <risa> explícame eso, cómo lo hacen? No, pues no sé, Mario, no soy, no soy el que los pone. O aquella que está allá. Oh, wow. miren, mira, miren. De lado. O oh, esta, mira. Bro. ¿Ustedes creen poder acomodar así las piedras? Ahí comenten. Yo sí. pienso que ahorita voy a intentar yo. ¿Damos, Voy a agarrar mi, mi primera piedra. ¿No no es agarrar las que ya están hechas? Esta, ya la hice. A primer paso, voy a hacer otra. La voy a pegar, la voy a pegar con saliva. No. Cochino. Ahí ¿Está Mario? Oh, oh, oh, oh. Oh. <risa> ¿Así? así, ¡ay sí! Vas a poder. A ver, aquí se puede. Ahí oh. está, ahí voy. Ponle ahí otra, voy. ponle otra. Otra, otra. Oh, oh, oh. Pero debe durar hasta mañana, es el reto, ¿eh? ¡Ay sí! La no. Mario, sigue, tú, ya Ahí está mi piedra. Una, primera, primera parte. Dos, no, segunda parte. ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué fácil, Paul! <risa> ¡Oh! El dron! Cuidado, dale, dale. ¿Qué? Ese es un huevo, Paul, no un es una pavito. piedra, miren. Ponle pegamento. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Con calma, con calma, sí se puede Paciencia, paciencia, paciencia Ahí está oh, no pasa, <ríe> Otra, otra, otra, otra No. Se va a caer, Paul, vas a perder Se va a caer, se va a caer yo siento que es más a media. ¡Paul! me sorprende! Más que siendo que, siendo que sigue, no voy a poder colocarla. Ay, sí, vas a lograr ponerla así, no creo. ¡Oh, ¡Paul! ¡Wow, ya, ya me ganaste definitivamente, definitivamente Paul! Gané, sí, ya, ya, ya, Paul, ya con eso, ya, ya lo lograste, no, ya lo lograste, Paul. Definitivamente ya me ganaste. No, oh, ya, ya no, ya no creo, pero la va a tumbar en el aire. No, ah, perdiste quiero. por wey, ya, pero pues si sí me ganaste. De todos modos, reconozco, eres el campeón. Quiero ganar, eres quiero el quiero campeón. Que se mantenga para mañana, no, nah, no puede, ya, ah, ya sí, le bailaste. De pero si sí me ganaste, y, fu y si sí fue un juego sí, no, muy no. divertido, eh, eh, la verdad. Y pues bueno, hemos llegado al final de este video Esperemos les haya gustado, dejen su like Suscríbanse, activen la campanita Y vayan a seguirnos en la cuenta de Instagram Que va a aparecer por aquí, por aquí, sí, por aquí Sí, aquí estarán apareciendo, también recuerden seguirnos en Facebook Ahí estará apareciendo, estamos igualmente como Mario y Paul sí, Y pues, denle like y seguir ahí mismo Y pues bueno, hasta la vista y Ajá, ¡Ah! hasta el siguiente video Compartan